Hola, mi nombre es Pedro Ian. Eh, yo soy eh, parte de Huerta en Casa, somos un emprendimiento que nos dedicamos a, a hacer huertas en, en hogares, en colegios, en empresas. Eh, también estuvimos, eh, estamos incursionando en el en compostaje de hogar. Eh, y bueno, yo participé en el programa Wildlife en el año 2017, viajé a Estados Unidos, en eh, donde estuve en San Diego, eh, es un, un lugar que fue muy bien elegido por, por todo lo que estaba eh, creciendo ya en lo que es la movida de, de, de alimentos y productos orgánicos y de huerta orgánica. Pudimos sacar muchas, muchas herramientas de ahí. Y bueno, en, en toda esta época de cuarentena, COVID-19 y demás, eh, eh, nos recordé, estando ya, que las conferencias online y los, los talleres online eran era muy, muy, muy comunes, estaba, estaba como en, en auge y empezamos a incursionar en los talleres eh, online y tuvimos muy buena, muy buena repercusión. Eh, si bien extrañamos, obviamente, lo que era la el contacto o la, o, la, o la participación presencial de las personas, los talleres online nos permitieron un, ma un mayor alcance. Eh, por primera vez estuvimos en contacto en nuestros talleres y cursos con gente del interior del Uruguay. Últimamente hicimos uno gratis por el Día del Medio Ambiente el viernes pasado y hubo gente de California, Polonia, Bolivia y Argentina, entonces eh, la verdad que estamos muy felices con, con la herramienta, eh, si bien tiene sus desventajas como decía ahora que, que no tiene esa, esa, esa parte presencial que es muy linda también, no muy humana, eh, la parte, lo que es alcance, hemos tenido un gran alcance y la verdad que estamos súper felices. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, eh, en Instagram estamos como Quiero Huerta en Casa, en Facebook Huerta en Casa Uruguay, o si no por nuestro sitio web www.huertaencasa.com.uy, donde ahí publicamos toda nuestra información respecto a talleres, cursos y, y demás. Son más que bienvenidos, los esperamos a disfrutar de, de estos talleres de huerta orgánica y de compostaje uruguay.